Llegó un momento que no daba, que no llegaba, me quedé sin empleo. Yo me sentí en una situación muy vulnerable. ir bien en la factura que de, había un párrafo que decía que si estaba en esa situación que asistiera a mi punto de, de asuntos sociales y pidiera ayuda porque habían ayudas para proteger a la gente con que no les cortaran los servicios básicos. Me atendió Rafa y me dijo bueno no te preocupes que yo te voy a Ayudar y te voy a arreglar esta situación. Eh, me sentí más, más tranquila, ya el estrés no era tan grande, y bueno, voy pagando poco a poco y tengo mis servicios pedados. Cuando vi los avisos de Habitacha, vi que dicen reforma y le pregunté al chico, y pues nada, vinieron, hicieron la inspección y. Me aprobaron esas obras. Bueno, nivelaron el suelo, cambiaron la bañera por el plato de ducha y hicieron toda la electricidad. El del programa poco a poco va fent, va, fent, va fent el seu ritme, y va menos, en la temperatura y al motor no que A cualquier mes, persona que pueda estar en la situación en que me vi le digo que, que la se la acerque la a estos puntos de la ayuda la porque sí hay ayudas y sí ayudan a uno